Estoy hace tiempo con el corazón roto Que lo nuestro funcione, me cansé de esperar Ahora tu encanto es un problema de otro En esa trampa ya no caigo más Estoy hace tiempo con el corazón roto Que lo nuestro funcione me cansé de esperar Ahora tu encanto es un problema de otro En esa trampa ya no caigo más Acá estoy mi amor tratando de olvidarte Ignorarte y no pensarte más Y no sé cómo hacerlo pero quiero superarte Dejar de dar la vuelta y no volver atrás Los dos sabemos bien que a nuestro amor lo maltrataste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 Cabeza, borrar tu recuerdo o taparlo con amnesia Ignorar esos gestos que no quedan con sutileza Intentando dormir sin tu aroma y tu presencia Pensé que a la leona que se por comida Descubrí que era la hiena que de fondo se reía Juntos escalamos hacia la cima Pero era una montaña rusa y se venía a la caída No es que te quieras, es que te necesito Para entender tus razones y motivos Ahora a quién le dedico mi verso Si no sirvió nada a todo el esfuerzo sepa que no importaba el sexo sino el hecho de sentir tu cuerpo tu calor y tu persona que poco a poco se desmorona antes que estar solo preferí estar con vos la vida me demostró que eso fue solo un error quise creer que todo iba a ser distinto pero con la misma fórmula el resultado era el mismo estaba atrapado dentro de tu kenchitusi Iba para siempre y volvía en un minuto Y cuando vuelva a caer en esa trampa Las cenizas del fuego aún guardan la esperanza Estoy hace tiempo con el corazón roto Que lo nuestro funcione, me cansé de esperar Ahora tu encanto son problema de otro En esa trampa ya no caigo más Estoy hace tiempo con el corazón roto Que lo nuestro funcione, me cansé de esperar Ahora tu encanto son problemas de otro En esta trampa ya no caigo más Seguir mi camino me siento perdido Esto no me hará nada Pero ahora te pido que me mire a la cara Y me diga que no sentí nada Yo sabré que mentira tus ojos la gritan Se escucha que ellos me aman Y otra vez al borde de un precipicio Y no puedo caer en tu trampa Otra vez, otra vez, baby, ya se terminó no. Ya no me a tus pies Solo que te doy la voz Rencor nunca te guardé Yo con mala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 Nice